Atencapital Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, Juan, acá estamos en un micro de Capital y repudiando un hecho de doble impunidad. Sí, doble impunidad porque no está imputada la, ministra, la ex ministra de Torioni por el caso de Aguada San Roque, ese triple crimen. Y ahora encima la justicia viene a liberar, por así decir, a Potás, que es uno de los responsables de este eh, triple crimen, eh, y recordar también que nuevamente se produce esta situación en Ruca Choroy, ¿no? Claro, digamos que hay una continuidad de la impunidad que también le compete a Cafilo decir de un gobierno porque ocurrió en Aguada San Roque explotó una cocina en Rucachoroy, en la PET3 también hubo un hecho, digamos es una, es una continuidad de un vaciamiento que, que expone la vida de, de los trabajadores y los estudiantes. Así es, y, y lo más grave para nosotros, una de las cuestiones más graves, es que tampoco estamos teniendo la respuesta necesaria de parte de la Comisión Directiva Provincial cuando le hemos solicitado. Todos, de todos los niveles, todos los trabajadores de la educación del neugen estamos solicitando asambleas para responder a estos ataques del gobierno que están cada vez más, son cada vez más graves. Bueno, así que exigimos, digamos, que haya una convocatoria urgente a medidas de fuerza y asamblea. Y también eh, vamos a convocar, aprovechar este micro para convocar a una reunión de equipos directivos y supervisivos. Eh, sí, en continuidad, digamos, con la política que venimos llevando de. Eh, podríamos decir de levantarnos como trabajadores eh, frente a la violencia que es una violencia eh, política, una violencia social, económica que revienta en la escuela eh, y donde a veces nosotros somos de alguna manera parte, digamos, eh, eh, podríamos decir, eh, el lugar en donde se, se manifiesta ese ...todo este sin sabor de una situación muy difícil en lo económico... ...y nosotros nos estamos preparándonos para eh, poder presentar un protocolo... ...una eh, guía de intervención, una ¿no? Una guía de intervención... ¿Cuándo eh, es con, esta reunión? ...con trabajadores de otros sectores también del Estado. Uh -huh. ¿Cuándo es esta reunión y dónde? Bueno, esta reunión la vamos a realizar en la Escuela 107... ...el día 2 de noviembre a las 9 de la mañana... Estamos convocando a 9.30, todos, ¿no? 930, 930. Sí, eh, convocando a todos los eh, equipos directivos, supervisores, porque el tema de la violencia la tenemos que eh, resolver en la escuela, eh, entre todos los sectores y todos los niveles y todos los, eh, los que somos parte los actores. De, de, de la escuela pública. Bien, entonces convocamos a esa reunión, vamos a entregar allí una guía de intervención y volvemos a repudiar este hecho tremendo de impunidad y estamos en alerta y movilización mandamos un abrazo enorme a las familias de Mónica, Mariano y Nicolás y decimos que el sindicato tiene que responder bueno, muchas gracias Juan y nos vemos en el próximo micro nos vemos en el próximo micro esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato